En el vídeo anterior, nos hemos acercado ya a las funciones de jQuery que nos van a venir bien para eh, conseguir nuestro objetivo, que es poder crear interfaces. En ese caso, lo que hacíamos era jugar con las clases, de tal manera que añadiendo o quitando clases conseguíamos modificar nuestra interfaz. En este vídeo, eh, vamos a seguir trabajando en esta línea, pero en vez de utilizar clases CSS, vamos a modificar directamente ciertas propiedades. Para ello, tenemos en pantalla un documento nuevo que básicamente se compone de un contenedor, que tiene asignada la clase container outer y que es el que podéis ver marcado con, una, con un borde amarillo. Además, en su interior hay otro contenedor, este de aquí, cuya clase es asociada a esta clase Container y que en este caso lo diferenciamos con un borde verde. Por último, en su interior tenemos dos cuadrados, uno grande y rojo y uno eh, más pequeñito y, en este caso, de color azul. A la derecha tenemos el código CSS que vamos a utilizar en esta página es muy sencillo, como podéis ver, y lo único llamativo es que el container outer, este de aquí, se posiciona 100 píxeles por debajo de su posición original. Bien, pues vamos al, al Javascript, y lo primero que vamos a hacer va a ser jugar con los posicionamientos. Vamos a utilizar jQuery, tanto para obtener la posición de los elementos como para poder modificarla. Y para eso tenemos dos opciones, la función offset y la función position. La función offset, que es la primera que vamos a utilizar, nos va a proporcionar las coordenadas de los elementos con relación al documento o entre nosotros con relación al viewport. Y cuando digo coordenadas me estoy refiriendo al top y al left, es decir, la distancia con respecto al lado superior y la distancia con respecto al lado izquierdo. Vamos, por ejemplo, a hacer un alert y vamos a mostrar el posicionamiento con un offset del rectángulo rojo. Vamos a pasarlo a una cadena para poder mostrarlo con el alert. Grabamos y ahí lo tenemos. Vamos a comprobar que sea correcto. En horizontal nos dice que está a 70 del lado izquierdo y efectivamente tenemos un padding de 30 y lo tenemos, que sumado a los 20 píxeles del borde del contenedor exterior y a los 20 píxeles del borde del contenedor interior, del borde verde, nos dan efectivamente 70. Luego, este lado de aquí sí que está a 70 píxeles de este lado de aquí. Y en, y en vertical, pues también es 170. Pues es fácil comprobar que sigue siendo correcto. Tenemos también 70, en este caso de aquí hasta aquí, y recordamos que además puesto... Hemos desplazado 100 píxeles hacia abajo el contenedor amarillo, con lo cual esta distancia son 100 píxeles. 100 más 70 hacen los 170 que nos indica el navegador. Por lo tanto, el offset nos va a devolver las coordenadas con respecto al documento, con respecto al viewport, a la ventana del navegador. Es interesante comprobar que nos da esa información, pero del primer elemento que encuentra. Yo he puesto aquí un selector, que es un selector de clase, he jugado con la ventaja de que únicamente hay una clase, únicamente un elemento que tiene la clase rojo en nuestro, en nuestro documento, con lo cual es el que coge y es del que nos va a dar la información que le pedimos. En el caso de que hubieran más elementos con la clase red, nos devolvería esa información únicamente del primer elemento de ese conjunto. También es importante tener en cuenta que esta función solo nos devolverá información de aquellos elementos que tengan un display, es decir, que se rendericen y que estén en el flujo del documento. Y en elementos que tengan la propiedad display puesta a non, no podremos utilizar esta función ya que no nos devolverá nada. Vamos a comentarlo para que el alert no nos moleste cada vez. Y eh, vamos a utilizar el offset no ya para que nos dé información sobre la posición de un elemento, sino para modificar esa posición. Para ello volvemos a usar el selector y la función offset solo que en este caso en su interior incluiremos un JSON indicándole las coordenadas top y left. Voy a hacerlo solo con la top, en este caso, por ejemplo, 109. Grabamos y vemos cómo el rectángulo rojo se ha posicionado a 109 píxeles del lado superior. El posicionamiento inicial del rectángulo rojo era estático, no tenía indicado nada que cambiase su posición, con lo cual, si no hay nada que lo indique, es estático. Si es estático, es que sigue el flujo normal de la página. Pero lo que hace JQuery para poder moverlo es, además de cambiar las coordenadas, en este caso el top, modificar su posicionamiento. De manera que el rectángulo rojo ahora mismo ha pasado a tener un posicionamiento relativo. Esto es importante porque realmente nos indica que se ha desplazado, pero sigue estando en el flujo de la página. Y aunque la coordenada que colocamos es una coordenada relativa al documento, relativa al viewport, lo que está haciendo jQuery internamente es calculando cuál va a ser esa coordenada con relación al punto que tendría que tener ese elemento sin el posicionamiento relativo. Es decir, que aunque nosotros le ponemos 109 indicándole que es esta separación, que es esta distancia de aquí, lo que hace jQuery es pasar esto a relativo y posicionarlo a menos 61 de este lado de aquí, que sería el origen natural de ese elemento. Para comprobar que efectivamente es un posicionamiento relativo vamos a venirnos al código y simplemente vamos a quitar este elemento de aquí. Se puede observar que el rectángulo verde sigue estando donde tiene que estar, sigue teniendo el alto que tiene que tener, no se colapsa porque el rectángulo rojo sigue estando en su interior, sigue siendo parte del flujo normal de la página que indica que está en su interior. En el caso de que jQuery hubiera utilizado un posicionamiento absoluto, el, el rectángulo rojo se hubiera salido del flujo de la página y el div verde colapsaría ya que no tendría nada en su interior. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, pues la segunda opción es la función position. Esta función funciona de manera similar al offset, pero con dos diferencias. La primera es que únicamente podemos utilizarla para eh, obtener información. Así como con el offset podíamos además, modificar la posición del elemento, con position únicamente podemos obtener información de su posición. Y la segunda, que es la más importante, es sobre qué referencia nos va a proporcionar esa posición. A diferencia del offset, position da las coordenadas del elemento con referencia a su padre, o al menos eso dice la documentación. El problema es que ese padre no es realmente su padre natural dentro del grafo de HTML, sino que hace referencia más bien a cómo se define la referencia en posicionamiento absoluto, es decir, el primer ancestro que tenga un posicionamiento diferente a estático. Tanto si el posicionamiento del elemento es estático como si es relativo como obviamente si es absoluto, Position nos va a dar las coordenadas de ese elemento con relación al primer ancestro que tenga un posicionamiento diferente de estático. En el caso de que el posicionamiento sea Fixed, se da referencia obviamente al Viewport, ¿no? al, al documento. Para comprobarlo, vamos a ver nuestra JS y vamos a copiar esta línea. Casi comentamos también esta. Y en vez de Offset, ponemos posición. Grabamos y vemos que, aunque nuestro elemento no tiene asignado ningún tipo de posicionamiento, es decir, es estático, los valores de coordenadas que nos proporciona son 50-50, que es el alto del borde más el alto del padding por una parte, y por la otra lo mismo, el ancho del borde más el ancho del padding. Es decir, hace referencia a este punto de aquí. Hace referencia al primer elemento, al primer ancestro, que tiene un posicionamiento diferente de estático, que es este de aquí. Para probarlo un poco más, vamos a crear una regla que afeite a nuestro rectángulo rojo, diciéndole que el posicionamiento sea relativo con un top de 50 y un left de 30. Afeitar a esto, recargamos y vemos que no pone 50-30, como parecería que fuera lo normal, sino que pone unos 100 y 80, que viene a ser lo mismo que los 50 que teníamos antes, más 50 que le acabamos de poner, mientras que en horizontal tenemos los 50 de antes, más 30 que le acabamos de añadir. Por cierto, eh, vamos a aprovechar que sale un 99,99984 para eh, dar por hecho que aunque esto para nosotros es 100, aquí no pone 100. Es decir, no debemos de dar por hecho que los números que va a proporcionar Position van a ser enteros. Posiblemente si cogemos un entero y truncásemos, nos quedemos con 99 cuando al final esto redondeado claramente es 100. Bien, pues dejando ya de un lado el posicionamiento, otras funciones interesantes a la hora de poder jugar con las propiedades de los elementos son aquellas que nos permiten cambiar el alto y el ancho del elemento. De hecho, por cada una de las propiedades, ¿no? el ancho y el alto, tenemos tres funciones. Si por ejemplo nos centramos en el alto, Podría, por ejemplo, hacer que aquellos elementos que tengan asociado a la clase Medium, su alto pasa a ser, por ejemplo, de 150. Y vemos que el rectángulo azul que tiene asignada la clase Medium, lo que hace es aumentar su alto a 150. Voy a comentar este alert. Bien, este alto es el alto del contenido. Si recordamos el modelo caja, el ancho y el alto, esas propiedades hacían siempre referencia al contenido, no tenían en cuenta ni el padding ni el margen. Lo que pasa es que aquí el contenido en CSS, modificar el ancho incluyendo el padding o incluso incluyendo el margen es más sencillo. Simplemente dos funciones más. Vamos a hacerlo en este caso con el contenedor. que permite definir el alto incluyendo el padding con la función height, Por ejemplo, ponemos 550 o con height, es decir, con el alto externo que en este caso incluiría los márgenes. Aquí no apreciamos mucha diferencia porque no tenemos margen. Vamos a incluirle un pequeño margen. Vemos cómo queda con el outer y si ponemos el inner, vemos que el alto es diferente ya que lo que define es otro tipo de dimensión. Evidentemente, esta funcionalidad se podría conseguir también con la función CSS, asignando la propiedad hate el valor correspondiente. Bueno, y para acabar el vídeo, vamos a tratar también otra propiedad interesante, como son las propiedades que nos proporcionan la posición de un elemento que ha sufrido un scroll, o incluso lo contrario, posicionar un elemento en una determinada posición de scroll. Aunque a primera vista pueda parecer un poco lioso, realmente al final lo que vamos a hacer es indicar qué cantidad de píxeles se han ocultado en la vista del elemento por hacer un scroll. Es decir, si ponemos, por ejemplo, que el scroll por la izquierda es un 100, lo que estamos diciendo es que el elemento tiene 100 píxeles ocultos por la izquierda. Vamos a hacerlo con una prueba que se, que se entenderá enseguida. Vamos, antes que nada, aquí al HTML. y vamos a crearnos un párrafo que utilizaremos para que nos indique la posición de scroll en la que en ese momento se encuentra el elemento. Y además, vamos también, vamos a copiarlo y dentro de nuestro elemento azul Vamos a poner un texto. Vamos a hacer un poco de hueco. Vamos a quitar esta regla. Y vamos a crear otra. Indicándole que en caso de que el texto se salga fuera del contenedor, que actúe manera automática, es decir, que ponga barras de scroll. Vamos también a ponerle al contenido en ancho. Que sea mayor que el contenedor. Y si acaso vamos al Javascript y antes de posicionar el scroll vamos a hacer que eso sea un poquito más pequeñito, por ejemplo que sea 50. Un poco más, si no, no se ve nada. Y así ya tenemos un poco de espacio para poder hacer uso del scroll. Bien, pues vamos a posicionar de partida un punto cualquiera del scroll. Para eso simplemente lo que hacemos es elegimos el elemento y utilizamos la clase scroll left, en este caso para posicionar el scroll horizontal, y pues vamos a ponerlo a 20 píxeles. Lo mismo podemos hacer con el scroll vertical. Si grabamos, vemos que automáticamente al cargar la página el scroll ya no está en 0.0, sino que se ha desplazado en ambos sentidos, tanto horizontalmente como verticalmente. Para comprobarlo, podríamos irnos y aprovechar el párrafo que hemos puesto para añadir, por ejemplo, un texto que nos diga la posición de scroll. Me quedo, por ejemplo, solamente con el vertical y vemos cómo efectivamente no solamente la ha posicionado, sino que al consultarle por su posición, nos dice que es 40. Obviamente, ese tipo de funciones es interesante cuando tenemos algún tipo de mecanismo dinámico de consulta. Como siempre comento, esas funciones es interesante consultarlas en la documentación, en la API de JQuery, para conocer bien cómo funcionan en entornos determinados.